Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.618 del 10 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó colilla Millonaria a recibe grandiosos premios. Un carro cero kilómetros, una moto cada viernes, bonos de 500 mil, solo jugando Superchance desde 5 mil pesos. Registra tus datos y participa. Aplican términos y condiciones. El número ganador es el 9, 6, 8, 8. Repito. El número ganador es el 9688. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.